Hola, les platicaré cómo viví mi adicción. Alrededor de los 28 años eh, me encontré con un amigo de la infancia, el cual pues, yo estimaba mucho. En ese tiempo me, acabé de, me acababa de independizar y decidí invitarlo a mi casa. No fue muy buena idea porque ese día... Fue el primero en el que probé el crack. Yo sabía que no estaba bien, por eso traté de evitarlo en posteriores ocasiones. Así pasaron uno o dos años. No sabía qué tanto se había metido en mi inconsciente. Y un día yo decidí probarlo en mi casa yo solo. Por distracción. Lo probé y, pues bueno, es increíble qué tan rápido se puede volver adicto uno al crack. Es increíble cómo una decisión de pocos segundos eh, cambió mi vida para muchos años. Empecé consumiendo una vez al día. Al mes, después fueron dos veces al mes, luego una vez a la semana, luego dos veces hasta que eh, en menos de tres, cuatro meses, Empecé a consumir diario. Todo se me salió de control en ese poco tiempo. Empecé a tener problemas de dinero. Empecé a tener problemas eh, personales con todas mis relaciones, mis amigos. Empecé a empeñar cosas. Perdí mi auto. Perdí la buena relación que tenía con mi familia. Perdí la buena relación que tenía con el banco. Perdí todo. Algo que jamás hubiera esperado yo en mi vida. Cuando se enteró mi familia de esta situación, causé mucho dolor, causé mucha tristeza. Eh, al momento de que se enteraron, me dieron su apoyo, me dieron su confianza y pues lamentablemente abusé de ello, que es lo que hace un adicto, A abusar de cualquier mano que te dan en ese momento que no, no quiere salir, es lo que uno hace, abusar. Llevé todo hasta el límite, honestamente ese tiempo me odiaba, odiaba todo lo que hacía pero no podía salir de eso, sufrí mucho antes de tomar la decisión de pedir ayuda, mi madre viendo en la situación que estaba decidió pedir una cita con un terapeuta, Honestamente dentro de mí también yo lo quería y, y no dudé, cualquier mano que, que se, se me daba en ese momento sí lo tomé. Fui, el poderse lo decir a alguien sin tapujos ayuda mucho, pero eso es una parte, es una parte eh, del camino que se tiene que recorrer para poder salir de esto. Eh, la otra gran parte en realidad está en, estaba en mí, eh, una cuestión de voltearme a ver qué es lo que empecé a hacer poco a poco y ver todo lo que estaba perdiendo de una forma consciente. Solo nosotros, o por lo menos yo sabía qué es lo que estaba perdiendo y solo yo sabía en realidad qué es lo que me podía sacar de esto. Les quiero decir lo que yo hice para poder salir de esta adicción. Lo primero que noté era que tenía que cambiar mi entorno. Yo no quería ir a un, un centro donde te meten y ahí te quedas a la fuerza. Lo, lo que yo quise hacer fue cambiar mi entorno por mi propia voluntad. Entonces lo primero que noté fue que tenía que cambiar el lugar donde yo estaba habitando. Tuve que salir de, de mi casa, tuve que salir de la calle, tuve que salir de la ciudad, porque todo de alguna manera ya estaba acomodado para que pudiera volver a consumir. Es como una energía que se impregna, una energía tóxica que se impregna y te lleva a lo mismo. Empecé a analizar a dónde me podría ir, uh, a dónde me iría, tendría que poder estar una o dos semanas. Eh, sin duda estuve dando muchas vueltas en mi cabeza saber dónde iba yo a ponerme mis, mis cuatro muros y lo primero que pensé sin duda fue un familiar. Fue un poco difícil tal vez eh, arreglar todo para irme, pero cuando uno quiere en verdad dejar de ser esa persona que hasta tú odias, que tienes todavía muchas cosas buenas que dar, todo se va acomodando para que llegues a ese lugar donde te gustaría verte. Al ya saber dónde yo quería irme, todo lo impregné de rituales de, de forma muy espiritual también. Antes de que yo saliera de mi casa, también me prometí que no volvería siendo el mismo. Todo esto que fui llenando de promesas, de alguna manera también a mí me ayudó. A mí me ayudó para poder recordarme que, que, que no tenía que volver a ser lo mismo. Salí, me fui, llegué y la verdad es que agradezco un chingo agradezco mucho seguir teniendo. una Ella sin saberlo no me preguntó a qué iba, no me preguntó por qué estaba ahí, solamente sabía que tenía que, que recibirme y, y, y pues tal vez regalarme su compañía. Pues en mi estancia, en ese lugar, seguí impregnándome de de ideas de la misma forma, de, de no volver a ser el mismo. La cuestión de la abstinencia pensé que iba a ser un poquito más fuerte, pero yo creo que el cerebro al momento de saber que no vas a tener las cosas, o por lo menos no había esa droga ya, no se angustia tanto tu mente y tu cuerpo por conseguirla. Fue de alguna manera un poco más fácil pasar las barreras de la abstinencia del tercer cuarto día. Tuve un poco de dolor corporal del pecho, de la espalda. Sin duda fue un poco más llevadero. En mi estancia ahí decidí hacer una excursión hacia el cerro, en el cual hay unas ruinas que están como alrededor de dos horas. También llenarlo de una forma espiritual ese camino. En el momento de llegar a esas ruinas volví a prometerme que no volvería el mismo y que cambiaría para bien. Esto es lo que me ayudó a mí, eh, llenar todo de alguna forma espiritual y lleno de compromisos propios. Yo espero que esto le ayude a muchos. Eh, tal vez si me sirvió a mí, le puede servir a otras personas. Cada quien sabe qué es lo que le va a funcionar para poder salir de una adicción. Pero los invito a intentarlo y ver que uno puede vivir nuevamente en paz. Eh, espero les haya servido. Adiós.